Te tu chismas, we, Teo tu tú no Tirando free like me Escucha mi tema y, y, y. No, no tenemos nada en el refri, morning, no, no tenemos nada en lo que tení perkin Estamos a nada, llegando en un Morning enamorada, tú, tú sufrís por mí Me caí de la nada, de un pony. sales de la nada, te lo poní Usted no aprende nada, copien de mí Quiere tener otra cara Le piden, le piden plata la mamá Lumbro money, por Facebook vendí y Que hablan de mí, tú que es ahí, eres tu piel Quieren comprar marihuana, sí. el de y Sé que se creepy, esto no es pi, esto es ni, a verla, no se vea, hasta me siento como un super que tenis, que tenis. no tenis nada, aunque lo busqué, estoy en la nieve, y si lo esquivo, me, me siento como un super saiyan, tengo hoy, yo no te mueves, no quiero Chero par nueve, y siento el más uno más cinco, tan siete tú lo sabes, me quiero de mí, si tú sabes que temeo, te metes, llena el pipí, con el pipí, no para dormir, ya la sé, me voy de aquí, esquivo, monito de ti, yo no no sé dónde viví, vi. por, por eso que no te vi, monito a ti, por eso que no te vi, Quiero, yo no sé dónde viví, por que no te vi, por eso que no te vi, monito a ti, por que no te vi, monito ti, ti <tose> tu chima, wey, tu no eres Tirando freaks like me Escucha mi tema y dicen chish Que queréis de mi, si tu sabes que te meo Te lleno el pipí con el pipi No se fue a dormir, ya a las 6 me voy de aquí Es que titi Yo no se donde viví. Por eso que no te vi monita monito titi Es titi eres un titi Yo no se donde viví. Por eso que no te vi Por eso que no te vi monita monito titi Yo no se donde viví. Por eso que no te vi Le apleno al beat